Hay música que es más directa Y ese es el caso, al menos para mí Que pasa con el Requiem de Verdi Sí, porque los otros requiem son muy bonitos Son muy celestiales, son muy angelicales Pero falta un poco el drama humano Que Giuseppe Verdi le imprime a esta partitura el inicio de, de la obra, eh, pues que eh, empieza con las palabras tradicionales este, del requiem. De pronto el coro responde en sotoboche, eh, requiem eternam. ¿no? Es, es una sensación que yo no he encontrado en ningún otro requiem. Creo que este es el requiem más humano. El hacer el récord de Verdi son palabras mayores, ¿no? son palabras mayores por muchas razones. Ah. No sé, yo he hecho el régimen de Brahms, he hecho el régimen de Furet, Mozart, varios. Y para mí este me toca de una manera muy especial. A lo largo de la obra vamos viendo cómo, cómo hay, un, hay, hay este balance entre, entre la, la exigencia entre la súplica misma, pues tú lo que estás pidiendo fundamentalmente es el, el descanso eterno de las almas de los que se te fueron. Los momentos en que vivimos, digo, en el que estábamos viendo entonces, en que estamos viendo ahora, eh, las cualidades musicales de una obra majestuosísima. Eh, con él podemos encontrar todas las fases, ¿no? O sea, que lo que dices de un duelo y de una pérdida, y, y al final que siempre hay una esperanza. Creo que a, a, lo que yo recomendaría es que se dejen llevar, ¿no? Este, y la música los va a ir llevando con los picos altos como el diez iré y después como el Lacrimosa, por ejemplo, ¿no? o el Recordare, ¿no? O el amigo o el resto mende, ¿no? Este es un es un sube y baja de emociones musicales y emociones personales, ¿no? Yo la primera vez que tuve la oportunidad de, de hacer este recuento no fue con la filarmónica de la Ciudad de México, fue con la filarmónica de Querétaro y estaba pasando por un momento muy difícil porque eh, habían asesinado al hermano de mi mamá. Yo no lo había podido como soltar. Eh, y cuando me, me, me proponen hacer el Red bien yo dije en ese momento todavía mi voz no era tanto para eso y dije ¿lo haré o no lo haré? y, y bueno al final decidí, decidí hacerlo para mí fue pues, una especie de poder soltar muchas cosas porque la música está tan bien escrita que al menos en libérame en la nota final como la escribió y como va llegando, es como una especie de, no sé, de llave, de, de, de agua que se va poco a poco y, y puede soltar todo. Y una conexión muy bonita, o sea, sentir que, que se liberaba realmente algo, así de bien está escrito. Que sí. Creo que se va a encontrar en muchos pasajes eh, la paz, o sea, hay, hay muchos momentos donde, donde se encuentra paz, realmente una, una tranquilidad, y como dice Ale, eh, la esperanza de que todo va a regresar a la normalidad o, o que, bueno, hay mucha gente que, que seguramente perdió a un, a un familiar o algún conocido con esta, con esta terrible enfermedad y, y con todos los acontecimientos que están, nos están sucediendo, eh, pero, pero bueno, que se dejen llevar eh, por todos los sentimientos que esta obra despierta, pero sobre todo... En, en muchas partes se encuentra verdaderamente la paz en, este, en esta bellísima música. Que hace precisamente que esta obra sea tan completa y por eso es una obra de arte. Entonces yo recomiendo que se dejen, que se dejen llevar por, por esta música maravillosa. Sí, muy, muy rápido. Todos lo que dicen, qué lindos, qué lindos. Los quiero. Eh, la cosa que, que a mí me llama la atención, para el público, enójense, sienten ira, sienten todo eso en el día 19. Lloren en el lacrimosa, ¿no? Y, y que, que viven sus emociones que ahorita son como tan, tan, tan fuertes y expuestos, como me dijeron ustedes, fíjense, llevar, sienten estas emociones y como, como dijo Ale también al fin, la esperanza, libera medomeno. Sí, este, en este proceso eh, estamos ahorita, ¿no? Y entonces por eso también, repito, pienso que es una obra para, para estos tiempos que, que re que te vale la pena escucharla y ve, vivir las emociones que, que salen en esta música. Y esto fue una, un gran logro, sin duda, ninguna ninguna, de Verdi también en sus óperas y todo eso. Fue emoción, ¿no? Y, Disculpen. Yo creo que lo más importante y que conecta también con estos tiempos es que la obra mueve y ahorita se está moviendo todo, se está moviendo la tierra, se está moviendo la humanidad, están pasando muchas cosas porque necesitamos cambiar, necesitamos ir hacia adentro y esto es una forma del universo para decirnos tenemos que ir adentro, ¿qué más quieres que pase para cambiar? y ser una mejor persona, y esta obra lo tiene, o sea. Y que nos llegue esa lux eterna, de eis también Y aunque ya tiene tiempo que lo, que lo cantamos, eh, se lo dedicamos con todo cariño a la gente que ha luchado por, por, por la salud de todos los mexicanos. No solo los médicos, enfermeras, todo el personal que, que trabaja para este, contener esta, esta epidemia, y este, pues con todo, todo nuestro amor, Va para ustedes. De acuerdo. Sí.